Copa América es esta intempestiva salida de Neymar de la selección brasileña de fútbol, porque ya es salida, eh, tomando en cuenta de que ayer termina lastimándose en el partido frente a Qatar. Qué es poder lesionarse en un partido, pero pues prácticamente a una semana de comenzar un torneo importante a nivel internacional. Esguince, eh, tobillo. ¿cuánto tiempo? De seis a ocho semanas pero aún falta todavía los exámenes minuciosos que le harán en el PSG para determinar cuál realmente es la figura y el cuadro. ¿Puede jugar, no puede jugar? Eh, sí. Evidentemente no, porque está lastimado, eh, aunque por ahí podría haber una salvedad que hoy averiguamos con un médico especialista acá en, en nuestro país. Pero lo cierto es que hoy Brasil pierde a una de sus figuras. Ya no es el Brasil tampoco ese de Roberto Carlos, Ronaldo... Jugadores como Ronaldinho Gaucho, donde faltaba uno de ellos y quizás igual tenías otros 10 para decir, wow, todas son figuras descollantes, desde el arquero hasta el delantero. Queramos o no Neymar es el eh, ícono de Brasil dentro de los torneos internacionales. Venía a mal traer por todas esas denuncias que le hicieron acerca de violación, agresión y todo lo que se fue ya en el ámbito netamente farandulesco, eh, también mostrando, y en el ámbito también eh, policial. Sin embargo, sin embargo, en el ámbito futbolístico, lo que lo termina dejando fuera de esta Copa América, eh, evidentemente, es este esquince de Tobin. Neymar no estará en Brasil frente a Bolivia, Neymar no jugará la Copa América, y es evidentemente el tema del día en la máquina de deportes, con lo cual.